Bien, estoy logueada ya en Geniali. Eso lo sé porque, bueno, me ha pedido la contraseña para entrar, pero vamos porque a mano derecha en el rincón superior tengo mi dirección de correo. Vamos a ver un poco lo que es la interfaz. Aquí arriba tenemos mis Genialis, que serían todas las presentaciones o todo lo que he trabajado dentro de Geniali que me lo eh, guarda aquí. Inspiración, que serían propuestas de otras personas y mis recursos es solamente para personas que tienen un plan premium que pueden guardar diferentes recursos ya sean de pues mirar paleta de colores fondos diferentes o imágenes digamos que es como un disco duro incluso tipografías tipo de letras vale esto es solamente para personas que tienen usuarios team y master es decir que han pagado una licencia premium como nosotros no vamos a pagar ninguna licencia premium, estamos aquí. Y bueno, estos son mis trabajos. Puedo tener trabajos colaborativos, es decir, un trabajo colaborativo es una persona que le da oportunidad de poder acceder a su trabajo y colaborar en él. Y entonces ambas personas, o, o muchas, podrían editar y trabajar en una misma plantilla diseño. Plantillas compradas son para planes premium. Voy a crear y veis que aquí me aparecen todas las posibilidades. Las que tienen una estrellita son de pago, todas las demás puedo acceder como plantilla. Y en esta parte de aquí pues tengo todas las posibilidades que puedo hacer con Genial.ly. Como veis tengo una presentación, un diseño interactivo, infografías, imágenes interactivas, mapas, recursos para educación, los póster galerías, currículum, e-card, calendario, álbum de fotos y estas son tres opciones que eh, están en construcción, collage, redes sociales y multimedia. En realidad trabajamos siempre con la misma interfaz, lo que pasa que en cada una de estas posibilidades lo que hace Genial Lee es darte ejemplos sobre los que trabajar. Vamos a pinchar por ejemplo en diseños interactivos y ves Aparecen diferentes plantillas sobre las que podemos construir. Insistimos, hay algunas premium, pero hay otras que puedo acceder sin problemas y trabajar sobre ellas. Si hay una que me interesa en concreto, puedo ver a ver cómo funciona y puedo usarla. Veis que entonces se me aparece otra ventana con el editor y puedo trabajar sobre ella editando cada uno de los apartados que aparecen aquí. Esto es un cuadro de texto pero puedo hacer un enlace. Igualmente siempre puedo trabajar pinchando en el lapicerito para editar o en la mano para incrustar un enlace. Salgo de aquí y si me voy moviendo por las diferentes opciones que me dan pues voy viendo otro tipo de plantillas estas son las infografías, abro la infografía, la tengo en el editor veis y ya puedo trabajar sobre ella es algo que ya está prediseñado y que solo tengo que modificar el texto y los vínculos o las imágenes vemos imágenes interactivas y aquí no hay plantilla sino que tengo que construirme yo la imagen arrastrando una imagen aquí y trabajando su interacción mapas recursos educativos aquí vais a encontrar certificados una matriz para un DAFO la tabla periódica canvas cosas que bueno pues pueden ser de utilidad para las personas que trabajamos en educación póster muy parecido a la infografía lo que pasa que bueno pues tiene menos enlaces menos es más un póster no no tanto información resumida en una única imagen. Entonces, bueno, pues aquí hay diferentes opciones sobre las que trabajar. Y veis que siempre es dinámico y podemos modificar cada uno de los apartados para que se dinamice de forma diferente. Las galerías hacen referencia pues a galerías de fotos, de menús, sobre nubes en cuanto a información que se guarda en la nube, el currículum un poco que añadir, las e-cards son sobre todo como tarjetas que, que son digitales, podría ser una imagen dinámica igualmente pero son tarjetas muy concretas de eventos que puede haber a lo largo del año, esa es el Halloween y veis que puedo modificar todo el texto que aparece en ella aquí veis que hay de Semana Santa, de Cumpleaños, de San Valentín de Halloween de Navidad, el calendario pues son Calendarios que ya tiene construidos, Genialib, sobre los que trabajar y poder construir nuestro propio. Y álbumes de fotos, pues lo mismo. Son álbumes de fotos interactivos, voy pasando las páginas, ¿veis? Y puedo ir poniendo mis textos y mis fotos a mi antojo. Modifico sobre lo que ya está construido. Bueno, hemos visto que entonces pues nos ofrece diferentes plantillas... Según lo que queramos construir. Y siempre puedo ir al principio y crear una en blanco. He querido entrar en una en blanco para que veáis toda la interfaz.